damos como amabús en el Señor, que ya lo reconocimos, sentimos ese calorcito en el corazón Cuando nos hablan del Señor, cuando voy a la Eucaristía, cuando voy a un grupo de oración Cuando tengo mi diálogo con el Señor, hay algo que sabe que está respondiendo Ese calor interno, uno dice, no sé cómo explicar ¿Ya? Entonces lo que no hemos sentido, sí, pero la persona creo que no ¡Ah! Bueno, no importa, ya van a tener ellos su encuentro con el Señor y lo van a ver igual que tú, lo van a sentir igual que tú. A lo mejor el Señor está esperando que tú le lleves ese mensaje de luz, de amor a esa persona. Ah, ojo, cuidado. Y veamos con qué nos va a iluminar el Señor hoy día, con qué nos va a guiar en la continuación ¿eh? de este viaje de Emmaus. ¿Y qué es lo que hace? lo reconocieron y están conversando y se quedaron ahí nomás ay veamos, veamos, ¿qué pasa? y seguimos en Lucas el final del camino de Maús y dice en el mismo instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén donde encontraron reunidos a los once y todos los demás que decían es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón ellos, por su parte, contaban lo que les había ocurrido cuando iban de camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor, palabra de Dios. Aquí están reunidos todos. ¿Qué hicieron los discípulos de Maú? Se quedaron hoy. Oh, mira el Señor, se nos apareció. Aquí estamos nosotros. Hoy que somos importantes. Ah, no y no era de una cuadra a la otra sino que <ríe> por ahí la otra vez nos mostraron un reportaje en la distancia de Mamusa a Jerusalén ya bastante ¿cómo habrán llegado ellos descansados? no, nos dijeron mañana vamos a descansar inmediatamente se pusieron de camino y salieron para allá a encontrarse, a contarle a los demás Jesús ha resucitado es verdad, está vivo se nos apareció a nosotros Eres tú también así, eres así, como los discípulos de Maús, que sentiste ese gocito en el corazón, pero no te quedas con él ahí, sino que vas gozoso a compartirlo con los demás. Cuando nos regalan algo, cuando tenemos una buena noticia, cuando no ha sucedido algo bueno, ¿qué hacemos? Llamamos mm, al WhatsApp, oye, mira qué lindo, te quiero compartir, qué precioso, y mira, Señor mío. Bueno, eso mismo tenemos que hacerlo con el Señor. Con este anuncio de la resurrección, venció el mal, venció todo, la muerte, para darte salud a ti, para iluminar tu camino, para que no andes en penumbra, para que no andes en las tinieblas sino que para que te levantes de ahí donde estás echado, donde estás metido. Vamos, levantémonos. El Señor venció la muerte. Ahora el problema es que de repente nos demoramos <risa> y nos, des... <coughs> Perdón, nos desilusionamos. No, el tiempo del Señor es el mejor tiempo. Así que, vamos al Señor, confío en ti, ayúdanos a estar con esta luz, que tú nos has regalado, para llevársela a todos los que nos rodean, hoy y siempre. Y ese gran viaje se acabó, Elías regresó y Manuel lo siguió.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 por sus calles caminaron, tras una multitud, ha levantado una Sus ojos ven no puede ser acaso no es él es tan triste y causa tanto dolor Manuel pregunto ¿Qué hace allí el carpintero de nuestro pueblo clavado en un madero? ¿Qué pudo ser en estos años está muriendo en esa cruz, son hijos del Mediterráneo, que han después de siete años, hasta Jerusalén llegar. ¡Ha levantado!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 Son hijos del Mediterráneo que regresa después de siete años hasta Jerusalén llegaron y por sus calles camina.